Llegó el momento de darle la gran despedida A la bodega eh, Tengo que acumular todo esto en muy poco tiempo Recién empecé <ríe> Me falta pero ¡puf! Y creo que no llevo ni la mitad. Esto es un desastre. Y esto no es nada. Ahí están las cajas ordenadas, en teoría. Estoy presionando un poco y estoy decidiendo llevarme algunas herramientas que son más grandes. El taladro que está acá, la sierra ingletadora que está ahí. Esta me encantaría llevármela y esa también para algunos proyectos que tengo en mente, pero no está fácil. Estas son las bicicletas elegidas para seguir con nosotros en Finalmente agarré esa porque hay un proyecto para el que me va a servir y es un proyecto que tengo demasiadas ganas de hacer. El taladro, la ingleteadora, llegaron todas por acá. Incluso acá hay un, un soplador de hoja. Que creo que para la mantención de la casa puede ser muy útil. Y obviamente el parlantito, el parlantito es lo máximo. Ya se va despejando todo un poco más y aquí están las bicicletas que probablemente no lo logren. La gorda en oferta, mi bicicleta de cabro chico que esta en ningún minuto la, la alcanzamos a ocupar. La hierca, la gorda eléctrica y una flaca eléctrica que está, está parada hace un tiempo. Acabo de reconsiderar la situación y este, este me lo llevo de todas maneras. listo con este, ahora lo que más me da pena es que aparentemente no nos vamos a poder llevar de estudio no creo que esta cosa quepa en el camión a todo esto el único motivo por el que tenemos un camión es por el trabajo de la Valentina que se le ofrecieron para que pudiera hacer su mudanza y sí, si no la mayoría de estas cosas que estamos llevando no se habrían tenido que llegar acá las instalaciones eléctricas Ya, ahora sí. Estas son las bicicletas que se van a quedar acá, aparentemente. No corrieron con suerte en este viaje, quizás más adelante. Ya. Oh. Ya, me niego a renunciar a esta mesa. Tengo la... Tengo la original acá. Voy a tratar de armarla de nuevo, muy rápido. Tengo que sacar el motor de acá abajo. Y veremos cómo nos va. El tema más grande que le veo es que... Esta mesa es demasiado útil y me veo comprando otra ya porque no porque fue lo suficientemente pastel de no, no, dar la, no darme la motivación de hacer esto, así que yo la vamos a desarmar. Desde acá podemos empezar. Más y una herramienta más es una herramienta menos de la que preocuparse de que falte. Ya, ahora el router no es lo importante, lo importante es la mesa. motor completo muy bien muy bien venga con papá Pasando de pasar no voy a llevar las rodillas porque las rodillas para esta mesa son útiles entonces encimita y lo voy a meter adentro nomás entonces esto en teoría va, voy a hacer que baje un poco más, voy a sacar esto, Se está subiendo, voy que baje, está asqueroso el hilo, güey. Sí. Sí, sí, sí. Ya, el resto es por ordenar. No. ¿Levantas tú o levanto yo? ¿Puedo empezar? ¿Queréis que la levante yo? ¿Sí? ¿Sí? También Falta el... Solo cuatro más. El camión es gigante así que quizás lo llevamos con nosotros. No le hicimos daño al camión este. ¿Lo meto yo? despacito, ahí. Despacito Chuta, no me vaya a tocar la cuestión ahí ¿Va a tocar? ¡No, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Nieble! Yeah. Ah, pasó. Oh. Mm, yeah. Yeah. Oh. Son las 12 del día, hemos estado corriendo sin parar desde temprano, así es que nos vamos a Timuc. <ríe> Faltan cosas por hacer, sí. No está, no está fácil. ¡Ah! Oh. ¡Vamos a buscar la máquina! ¡Vamos a buscar la máquina! Este día... Oh, está recolado. Este día no se acaba nunca. Si alguien se pregunta por qué llamo en la máquina... Eh, tengo... Estoy comiendo nueces. Jake? <ríe> Ven para acá. ¿Qué estás comiendo, perro? ¿Estás comiendo nueces? No te tragan ti. Planeo que... Oh, está suelta. No tengo que apretar, no. Planeo que el próximo Bump track sea en Temuco. Eh, el próximo Bump Track a beneficio. Y aparte, es mi herramienta de trabajo, así es que pretendo entretenerme con ella. Ojalá donde vamos a estar con la Valentina. Y ver si es que sale algunos trabajos. No sería malo <ríe> a esta altura, pero si sí, no, la máquina, la máquina va con nosotros. No puede ser fácil, no puede ser fácil. La mene, Hoy oh, hace tiempo que no se movía esta cosa. <ríe> Mira este pues, está comiendo nueces. Perro, ahora sí que era un guarén. tío pero no se acaba nunca nos despertamos muy temprano y hoy día tenemos que viajar en la madrugada porque el camión que se fue hace un rato llega temprano en la mañana vamos a tener que viajar como a las 3 de la mañana para llegar a las 10 cosa poca miren esto da lástima oh, esto no tanto pero oh, ha pasado un tiempo ha pasado aún más tiempo y este está oxidado entero <risa> y, el otro, y el otro está perdido man. no lo encuentro para los más observadores no tenemos rueda de repuesto porque después del robo esta, de esta máquina con este carro y una compactadora que no es esa porque desgraciadamente la otra nunca la pudimos recuperar todo este conjunto se lo habían robado gracias a instagram y facebook y youtube lo recuperamos y por algún motivo el carro estaba levantado cuando lo encontramos con la máquina y sin la compactadora, eh, no, he encontrar, no, no he podido encontrar esa pernadura, son llantas de 15 pulgadas con un neumático 195, ah no, pues son de 14 pulgadas puro weando, pero he buscado la medida y no la encuentro y son de 5 pernas, pero son como de 115 eh, eh, ...europeo, creo, tenemos oh, una hueá muy rara que no encuentro en ningún lado, por lo menos ahora sí que son Radio 14. Oh. 3 de la mañana, cachense la máquina, eh, las luces prenden, estamos bien, nos vamos, oh Dios. Valentina Paz, tu mejor que a esta hora de la noche. ¡Buen palerón, man! Así es. El Lucho Man... Nos juntamos en la carretera para pasarle las cosas que nos encargo. <risa> recuerda que nunca arreglé mis plumillas. <risa> Qué Empieza a cambiar el paisaje hacia el sur de Chile. Está todo más verdecito. Capina Valentina? ¡Lindo, lindo! Muy bonito. La camioneta está asquerosa. ¿Está Vamos llegando. Estamos al lado. Estamos al lado y esto se pone cada vez más lento. ¡Qué bonito! Cuando había grabado una piedra al lado del camino estoy, estoy, estoy viendo que llueve mucho. ¿Es ese cerro allá creo que es el. Miel, Miel, Miel, Mielol. Mielol. Mielol. Oh María se veía en la ciudad, se veía muy bonita, ahora no vemos nada. Aquí quizás. Aquí quizás. No ¡Cáchate! La... qué lindo! la emoción me consume, llueve un poco y no más carretera por fin, sí. oh, bueno, no tengo... T -t salvo conducto aquí sale nuestra dirección así que esto se censura y sí, sí, Temuco está en cuarentena. En el camión venía, ah sí, lo habían visto, en el camión venía el, el jeep de la Valle, así que ahora nos vamos rumbo a la casita. Oh, esto no ha parado en harto rato. Vamos en caravana y ahora me voy a concentrar en lo que tengo que hacer porque voy liderando la flota. Y eso es muy peligroso porque siempre me equivoco y me voy a equivocar con el carro y con dos autos atrás. ¡Me encanta esto! <risa> oh, lo meteró! Uh, uh, uh. Uh. ¿Qué están construyendo allá? Cachate. Enfoca, enfoca oh, No, no, no enfoca porque mi vidrio está muy cochino ¿Qué es eso? Esa va a tener que ser una montaña rusa Estoy seguro que es una montaña rusa Me estoy echando para atrás Y se me está torciendo el carro porque no quiere avanzar oh, Vamos a tener que bajar esto desde acá lleno de clavos, no quiero pinchar, así que no quiero ni acercarme a esta mucho. Me ha pasado que pincho con nada, así que... sé sí. que todo fácil pero está hecho ¿sí? sí la camioneta apenas cae por el portón ¿dónde estás? ¿detrás del colchón? acabamos de comer algo y esta es nuestra situación actual esta fue un desastre